Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a cambiar el cartucho de la impresora HP LaserJet Pro MFP M26NW Bueno, comencemos Lo primero que se hace es apagar la impresora. para sacarlo es una cuestión de jalarnos suavemente y él sale solo después de sacar el cartucho procedemos a retirar los plásticos protectores del nuevo que son todos los plásticos que dicen cool es importante no romperlos para que no se queden esas partes metidas adentro y también unas cintas que dicen cool o oh, que ya no sale más. Sale con un poco de todo, tenemos que asociar un poco las manos. Luego tomamos el cartucho de la pestaña de atrás y lo metemos suavemente en la impresora sin hacer... Está lista para imprimir de nuevo. Bueno, aquí voy a probarla con este documento, sin que le lo no, no configuro para imprimir. Le doy la orden de imprimir. Eso ha sido todo en este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para recibir nuevos y mejores videos. Yo soy Rafa aquí 2013 nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.